¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí Bueno chicos, pues estamos aquí de vuelta con, de, con el juego Roblox eh, Que me lo estuvieron pidiendo demasiado Ahora... Este, como el primer video de... Como la primera parte de Roblox llegó a la meta de 30 likes Hoy me dediqué a grabar de nuevo la segunda parte Y vamos a ver qué tal nos va Y fuera de cámaras, este, de hecho av le avancé por acá Máximo llegué a esas escaleritas amarillas con negro Ahora quiero seguir con este parkour de por acá Ahora allí... Es que yo ya estoy practicado en este juego Dudo mucho que me vaya a caer así de repente Porque, este, como les dije, estuve practicando fuera de cámaras Estuve los cuatro días sin subir Roblox practicando Sin parar Y sí, de hecho, he progresado mucho Ahora... Este parkour se me hace que es infinito Creo, porque no le veo fin Cada que tú pasas a otro nivel... Sigue el otro y así sube su sucesivamente. Y la verdad es que no se le ve fin. Por acá, por acá, por acá. Y por acá acabo de ver uno caerse. Por aquí. Sí, eso supone que lo practique. Hay que continuar por acá. Esto, por acá. Y a partir de aquí en adelante es pan comido. ...y de hecho puedo narrar todas las veces que yo quiera... ...porque esta parte es pan comido. Ahora, también quiero comentar que... ...bueno, quiero agradecerles mucho... ...a ustedes por el apoyo que tuvo el video de... ...de Pepinilla, o sea mi perra... ...porque llegó a las 2000 visitas... ...en menos de un día... ...y quiero decirles muchas gracias... Su, ...dudo mucho que me pueda saltar de aquí para allá o sí... ¿Sí se puede saltar? No, no se puede saltar. No, vamos a ver ese vato morir. <risa> me, me da risa cómo se destruyen los personajes. Por poco y no me saltaba. Por poco y no me saltaba, de hecho. Vámonos por acá. Aquí hay que. ¡Ay, demonios! Ahora, se supone que esto lo tengo practicado. Y de hecho, sí lo tengo practicado. No sé por qué estoy muriendo. A lo mejor porque no me. Sandra. Y ahora esto lo tengo de memoria Es verde Y azul Ay no, este azul no era ah, Esta azul no era Por favor reaparece ya Reaparece rápido Esto por acá era esta azul, perdón Ahora El zig zag Y yo no voy a hacer zig zag Sino me voy a saltar de esta a esta ¿Qué? Ay no, aquí Hay que hacernos la de una Aquí Y a partir de aquí en adelante vamos a empezar A usar la cámara rápida Brick. el truco es este en vez de brincar simplemente hay que caminar y listo ahí está en vez de saltar en vez de saltar por aquí y ahora yo a ver no dudo mucho que aquí haya spawn a lo que me refiero que te salgas del juego te vuelvas a meter y que aparezcas donde te quedaste lo dudo mucho porque no, no me ha pasado Ay, corre ahí está Ahora sí, vámonos, por acá, por acá, y por acá, ahí estás. Uh -huh. Vamos a brincar, a brincar, a brincar, a brincar. Ay, me lo paso de una. Bueno, es que este, este, este, este mapa está bien fácil. Ahora aquí viene lo complicado, que es subir las escaleras, porque van empezando a desaparecer conforme tú vas avanzando. Por favor, que ya me están, que ya me están alcanzando. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ahí está que de una solo, de una sola. A ver de aquí a dónde, de aquí a dónde, dime dónde, de aquí a dónde. Ah, de aquí abajo creo. Hay que saltarnos esa parte de allá y simplemente hay que saltarnos aquí. No, no, no. A ver, por favor aparece. Ahí estás. Ahora. Quiero ver si se puede saltar de aquí hasta este, esta estructura negra Por aquí No, no, me queda un pelo, mira Mi pie fue el que, el quien chocó Vámonos, por acá Y por aquí Ay, me acaban de enviar el mensaje Se acuerda de escuchar en mi celular Ahora aquí tengo que procurar no morir porque no tengo el spawn, ahí estás, aquí está el spawn Vamos a continuar con esto Y esto no sé cómo se pasa Supongo que es, ándale Ah, es automático, eso es lo mejor Por aquí, por aquí Como odio este tipo de parkour de pelotas Por aquí, por aquí Y listo, bien hecho, estamos progresando ¿Se podrá saltar de aquí para allá? No, no se puede es que si, si este personaje supiera saltar bien, a lo mejor sí podemos. Si sí pudiéramos, mejor dicho. ¡Ey! ¡Me quedé flotando! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ayúdenme! ¡Ay, Dios mío! Me, me he quedado aquí flotando. Parece que estoy en una montaña rusa. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Ya después veré qué puedo hacer con este parkour. Porque se me ha quedado trabado. No puedo continuar. Y nos vemos después, chicos. Adiós.